Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia aquí. Es eh, para nosotros es un honor que podáis estar aquí en directo presenciando esta conferencia y también damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por el canal de YouTube en directo eh, en esta conferencia. Eh, para nosotros, como siempre decimos, es una oportunidad de agradecer a todas las personas que nos escuchan ...por el simple hecho de que eh, consideramos como una reciprocidad y un deber... ...dar a conocer aquellos conocimientos que a nosotros se nos transmitieron en su momento... ...y que hemos ido incrementando con el paso del tiempo. En absoluto pretendemos sentar cátedra de nada, sino simplemente ofrecer de forma sencilla... Eh, los conocimientos que vamos adquiriendo y, sobre todo, aclarar en la medida de lo posible algunos interrogantes que respecto al tema que hoy nos ocupa, que es la donación de órganos, existen a nivel social. Eh, el enfoque que vamos a darle a la conferencia va a contener un triple aspecto. En primer lugar, analizaremos los aspectos éticos y morales que este tema ...comporta, algunos de ellos, los más importantes... ...luego hablaremos de los problemas médicos... ...que se producen y que todavía la ciencia no ha logrado solucionar... ...al respecto de la donación de órganos... ¿eh? ...y después del tema ético... ...y del tema científico, del tema de la medicina actual... ...comentaremos el tercer aspecto... ...que es el aspecto espiritual... ...en ese sentido podemos decir con total y absoluta claridad... ...el hecho de que eh, cuando hablamos de donación de órganos... ...no estamos hablando nada más ni nada menos que de trasplantes... ...la manera de conseguir trasplantes de órganos... ...pues son precisamente de dos formas, como vemos ahí en ese organigrama... ...a través de un mercado negro o un mercado de tráfico de órganos... ...que existe en todo el mundo, o a través de la donación de órganos... ...prácticamente la totalidad de los países, las legislaciones de la totalidad de los países... ...está prohibido el tráfico de órganos, lo que no está prohibido es la donación, evidentemente. España es, en este caso sí, pionera y principal adalid dentro del campo de la donación de órganos... ...porque empezó con mucho tiempo, porque el pueblo español siempre ha sido normalmente solidario y, sobre todo, porque hay una legislación muy adecuada y muy importante que permite situarnos a la cabeza, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, dentro del campo de la donación de órganos. Debemos tener claro lo que son los trasplantes y lo que son la, las donaciones. Las donaciones, al igual que el mercado de tráfico de órganos, forman parte de los trasplantes. En este sentido, podemos comentar en principio, puntos a favor y puntos en contra de la donación de órganos. Los puntos a favor eh, los vamos a reseñar rápidamente... ...y los puntos en contra también, porque lo que me interesa es profundizar... ...en esos tres eh, enfoques de los que les he hablado hace un momento. El enfoque ético, el enfoque médico y el enfoque espiritual. La donación de órganos es un acto de caridad... ...indudablemente cuando se hace voluntariamente... ...cuando no se hace de forma obligada... ...es un acto, digámoslo así... ...que ayuda a otras personas a mitigar su sufrimiento... ...aquel que está postrado en una máquina de diálisis... ...porque tiene problemas con el riñón... ...aquel que tiene falta de vista porque necesita córneas... ...etcétera, etcétera... ...ayuda... ...a evitar sufrimientos de otras personas... ...y ayuda incluso a dar la vida... ...a personas que lo necesitan... ...por lo tanto no podemos nunca estar en contra... ...de la donación de órganos... ...tenemos que estar a favor siempre... ...de cualquier acto de caridad que promueva la vida... ...y que encima ayude a otros a ayude a otros a proseguirla Es independiente de que recibamos agradecimiento por ello. Las personas debemos hacer las cosas simplemente porque las sintamos, no porque tengamos una obligación de hacerlas. ¿no? En ese sentido, para nosotros, la donación de órganos es un acto de caridad, como digo, y sobre todo dignifica mucho moralmente a la persona que lo da, porque lo está entregando voluntariamente para hacer un bien a otros. Esto es algo muy importante. En este sentido, pues, el receptor muchas veces aprende... ...aprende que ha habido una persona, aunque no la conozca, aunque ignore quién es... ...ha habido una persona que le ha dado un órgano y le ha permitido vivir la vida. Y en la mayoría de los casos, las personas que tienen estas situaciones replantean mentalmente sus conceptos sobre la vida y replantean también mentalmente los parámetros por los que la vida se rige, los parámetros personales que el sistema de creencias de cada uno tiene establecido para dirigirse por la vida. Es también una oportunidad importante de seguir progresando y ayudando a las personas que realmente tienen un trauma porque tienen una enfermedad grave y no saben cómo van a salir de ella. ¿no? Estos son aspectos importante que juegan a favor y hay algunos aspectos que no es que jueguen en contra de la donación de órganos, pero que sí establecen interrogantes. Hay personas que se, pre se preguntan muchas cosas respecto a la donación de órganos. Eh, vamos a intentar aclarar algunos de ellos, pero en el transcurso de la charla yo voy a poner también algunas preguntas o interrogantes para que luego en el coloquio, si alguno lo desea, ...poder entrar en el debate y poder comentarlo. Contras de la donación de órganos. El acto en sí moralmente es inenarrable, es, es como he dicho... ...un acto de caridad, pero claro, la medicina todavía no ha avanzado... ...lo suficiente en un tema tan controvertido... ...como es el tema del de trasplante de órganos sobre los órganos sólidos... ...fundamentalmente el corazón. ¿Por qué? Porque esos órganos tienen que ser... ...extraídos del paciente cuando todavía está el corazón latente... ...es decir, cuando aún no se ha producido la muerte cerebral. Esto plantea una cuestión ética de enorme calado... ...que veremos luego, posteriormente... ...pero de momento que sepamos que todavía la medicina no ha avanzado lo suficiente... ...para en determinados trasplantes, no en todo, eh, sino en determinados trasplantes... ...establecer la línea ética que separa la vida de la muerte... ...y sobre todo las repercusiones morales y éticas que eso comporta... ...para el que está donando el órgano como para el que lo recibe. En este sentido... ...como digo, los órganos son escasos porque las legislaciones prohíben el tráfico... ...y claro, evidentemente tienes que ponerte en una lista de espera... ...para recibir un órgano y no siempre es compatible con el problema que tú tienes. En segundo lugar, otro de los contras es el rechazo inmunológico o espiritual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rechazo espiritual? Luego lo veremos con eh, detenimiento cuando hablemos del tercer enfoque, del enfoque espiritual... ...la imposibilidad técnica de obtener algunos órganos... ...que todavía mmm, no tenemos capacidad de conseguir... ...y las repercusiones espirituales en el, en el desprendimiento... ...si es que existen... ...que luego veremos si existen a la hora de la muerte... ...en función de, de cuándo son extraídos esos órganos... ...si eso afecta de alguna manera al alma humana... ...porque el alma humana tiene lógicamente una... ...total imbricación con el cuerpo físico a través del periespíritu ...es un doble que está impregnando todas las células físicas... ...y evidentemente si yo extraigo un cuerpo o una masa corporal o un órgano... ...si estando todavía unido el espíritu o el alma al cuerpo físico... ...evidentemente pueden haber o pueden no haber, luego lo veremos, repercusiones... Eh, ahora ya vamos a entrar en este último punto, las consideraciones ético-morales dentro del tráfico de órganos. Pero antes de hablar de eso, comentaremos que en todas las tradiciones milenarias, cuando se habla del traspaso de la vida a la muerte, por norma general no es una norma fija, ni muchísimo menos, porque cada persona fallece o muere de forma diferente a otra, pero, por norma general, para que se produzca el desprendimiento del alma y de los cuerpos intermedios que van con ella, y se disgregan del cuerpo físico, deben de transcurrir unas 72 horas, que es el tiempo que se, que se, que se establece como mínimo para que, todo ese desdoblamiento de cuerpos psíquicos, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo de deseo, el periespíritu, puedan irse con el espíritu y abandonar el cuerpo físico, es cuando empieza ya el proceso de descomposición celular, de putrefacción, y el espíritu se libera y se marcha, el alma se libera con su periespíritu y se marcha, quedando simplemente el doble etérico y el cuerpo físico. Eh, Estas son tradiciones milenarias de las que nos hablan los chinos, los indios, los budistas, incluso también aquí en Occidente los egipcios, por eso cuando ellos proceden a la incineración de los cadáveres siempre lo hacen teniendo como, teniendo como respeto esas 72 horas. Ya digo, no es una cosa general, hay personas que fallecen e inmediatamente se liberan, como si estuvieran durmiendo, se liberan y se marchan, pasan un periodo de turbación de unas horas y se marchan, y hay personas, sin embargo, que mucho más de 72 horas, días, semanas, meses, quedan imantadas a su cuerpo físico por la forma en que han tenido de vivir y de comportarse. Vamos a ver el primer, la primera de las consideraciones éticas, el trasplante de animales al hombre. Durante una época bastante importante de la medicina, desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado hasta finales, pues se consideró que los trasplantes de animales al hombre podían ser una solución para eh, procurar determinadas enfermedades, liberar de determinadas enfermedades y ayudar a las personas que necesitaban este tema. Eh, pronto se ha ido viendo que son más perjudiciales que otra cosa. ¿Por qué? Primero, porque proceden de una especie distinta al ser humano. En segundo lugar, porque conllevan un montón de problemas en el sistema inmunológico. Y en tercer lugar, porque son portadores de virus e infecciones propias de la especie que son trasladadas en el órgano a la persona que recibe el órgano, a la persona humana. Y eso genera que muchas veces las personas que han recibido trasplantes procedentes de animales fallezcan y... ...los órganos sean rechazados con muchísima facilidad... ...con muchísima, eh, digámoslo así, con un rechazo violento... ...que al fin y a la postre lo que hace es que sea inverosímil... ...y sea inviable el traspaso de órganos de animales al hombre. Existen estadísticas al respecto que nos hablan... ...de que del 1 al 5% de aquellos trasplantes realizados... Eh, ...de animales al hombre son viables... Claro, la medicina conforme ha ido avanzando, conforme han ido avanzando todas las técnicas de eh, incluso regeneración celular, de las células madres que es el futuro, digámoslo así, según nos dicen, de la, de la, de la, del traspaso del traspaso de los órganos y del digámoslo así de los trasplantes, pues conforme ha ido avanzando la medicina, pues se ha dado cuenta de que existen más riesgos en el traspaso de órganos de animal al hombre que procurar la investigación. ...del traspaso de hombre a hombre... ...y efectivamente ese es el campo en el que ahora se están moviendo... ...todas la, las personas que se dedican a este campo. Vamos a otro tema... ...ético también, estamos en la parte ética... ...es ético el tráfico de órganos, no el trasplante... ...hablamos de tráfico, ¿es ético el tráfico de órganos? Como he dicho anteriormente, casi todas las legislaciones de todos los países en el mundo... ...tienen prohibido el tráfico de órganos, pero esto no quiere decir... ...que no hayan redes de tráfico de órganos, las hay y muy importante. De hecho, eh, personas que necesitan conseguir órganos... ...que tienen un poder adquisitivo importante... ...lo pueden conseguir con determinada facilidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque existen mafias, existen organismos, existen instituciones... ...que se financian con ese tipo de cosas. Que esté demostrado a fecha de hoy, por ejemplo, el Daesh ...que es una organización terrorista que impera en una zona de Irak y de Siria financia parte de sus actividades terroristas con la venta de órganos, cuando ellos por ejemplo, captan ...o cogen una ciudad y eh, crean rehenes... ...normalmente utilizan los órganos y los venden en un mercado negro... ...y obtienen sustanciosas ganancias... ...porque un órgano vale mucho dinero... ...y en esa mafia de ese mercado negro que existe a nivel mundial... ...pues evidentemente pagan lo que haga falta... ...con tal de conseguir un órgano sano... ...pero no solamente el DAES, esa organización terrorista... ...por ejemplo en China está probado... ...de que en las cárceles... ...aquellos presos que están condenados a muerte... ...con mucha facilidad, existen mafias... ...a los cuales les estirpan los órganos... ...en contra de su voluntad, sin que ellos quieran... ...y son vendidos al mejor postor... ...en esa red mafiosa... ...que incluso ahora por internet... ...se, eh, se puede incluso adquirir... ...usted entra en internet, en Google... ...y mira y verá cómo... ...va a tener facilidades... ...para acceder... ...a conseguir ese tipo de órganos... ...en un mercado negro, en mercado negro que... ...aparte de eso... ...las condiciones morales de esta situación... ...de coger a personas, a niños... ...en países pobres, a mendigos... ...y operarlos en contra de su voluntad... ...y extraerle los órganos para venderlos... ...es una realidad... ...que está constatada por la ONU... ...pero es todo esto... Eh, ...es desigualdad, es desigualdad... ...es injusticia y es moralmente inaceptable... ...porque si a uno le extraen el órgano... ...en contra de su voluntad... ...evidentemente, no solamente sufre... ...sino que al mismo tiempo... ...tiene unas repercusiones muy graves. Hay quien, piensa, hay quien piensa que si se levantara la prohibición del tráfico de órganos en sus países... ...se conseguiría que hubiera más órganos para todos y que todo eso sería perfectamente ético. Pero se demuestra de que ese hecho lo que hace es incrementar la desigualdad y la injusticia porque solamente aquellos que son ricos y tienen dinero podrían acceder a determinados órganos, mientras que los pobres se habrían sometido en muchas ocasiones a vender sus órganos. Sobre este tema pondremos ahora unos ejemplos a continuación y veremos si pensamos un poco las repercusiones éticas y morales que eso comporta. Así pues, el tráfico de órganos es inmoral y sobre todo es criminal, porque discrimina a los individuos por su conducción socioeconómica y genera crímenes. ...como he dicho los del DAES y los de otros países... ...donde existen mafias encargadas de raptar a niños... ...de extraerles los órganos y venderlos al mejor postor... ...o mendigos, etcétera, etcétera. Esto que vemos ahí es real... ...riñones por 19.000 euros y órganos desde mil... ...como por ejemplo córneas... ...se venden en el mercado negro riñones por 19.000 euros... ...¿de dónde proceden esos riñones? No se lo van a decir, pero hay quien... ...puede eh, llegar a, a conseguir eso. Como he comentado, aquel al que les traen el órgano... ...sin su consentimiento, que lo violentan y les traen el órgano... ...pues sufre graves perturbaciones y obsesiones particulares... ...que lógicamente es como si a alguien le, le cortaran un brazo... ...le arrancaran algo en contra de su voluntad. Aquellos que donan los órganos de forma voluntaria... ...para conseguir dinero, que también lo hay a ese tipo de redes mafiosas, pues muestran, en función de las encuestas, un grado de arrepentimiento muy grande a partir de los cinco años, y se arrepienten precisamente de haber hecho eso. Eh, ahora entramos en algunos ejemplos que nos van a dar la dimensión ética del problema. Por ejemplo, hay quien piensa que tenemos un derecho ilimitado sobre nuestro cuerpo, y que considera que somos los dueños totales y absolutos de nuestro cuerpo. Según esta, esta, digámoslo así, esta idea, pues no habría ningún tipo de consideración ética a la hora de donar los órganos. Entonces, se producen determinadas cuestiones que debemos analizar. La primera de ellas, puede ser que todos estemos de acuerdo en que se estableciera un mercado de órganos y que la gente pujara por comprarlos. Eh? de forma legal, precisamente porque quienes eh, defienden esta postura dicen que como uno es libre de dar lo que es suyo en su cuerpo, nadie tiene por qué decirle que no lo pueda donar. Pero claro, e incluso argumentan que de esa manera habría órganos para todos. Entraríamos en un mercado, en un mercado de órganos para todos. Pero ¿qué es lo que ocurre al respecto de esto? Pues lo que ocurre al respecto de esto es que, por ejemplo, podrí, no podríamos evitar que un señor llegara y nos dijera... ...¿Usted va, quiere vender su riñón? Sí, lo quiero vender por 19.000 euros. Vale, yo se lo compro. Y tú le venderías el riñón a ese señor por 19.000 euros. A ese señor no le ibas a preguntar para qué es el órgano. Tú presupones que ese órgano es para hacer un trasplante. Pero existen personas... Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, un marchante de arte que podría comprarte ese órgano simplemente para venderlo a gente rica que lo va a poner en una urna y simplemente para exposición de esa urna, para exposición de los amigos, porque esa gente tiene dinero y no necesita un órgano para el propósito que se está comprando, sino que lo compra simplemente por capricho, para venderlo y obtener un beneficio, un lucro económico. ¿Es esto ético? ¿Sería ético?, pregunto yo, que alguien en un mercado libre viniera y nos dijera, «Tome usted 19.000 euros, deme su riñón, yo voy con mi riñón y se lo vendo por medio millón de euros a un señor rico que es un caprichoso y que le gusta enseñar órganos vivos a aquellos que visitan su casa o en una exposición de arte, como podemos comprobar con esto aquí mismo. Eso es un órgano en un, de un pulmón, dos pulmones... ...que están en una exposición, que se celebró en Berlín... ...donde se exponían órganos auténticos, órganos vivos. Entonces, claro, la pregunta es... ...si yo soy dueño de mi cuerpo y de todos mis órganos... ...¿quién me impide a mí darlos? Pues me lo impide el deber, la ética y la moral. Porque ¿qué es lo que importa más? El propósito... ...por el cual yo dono el órgano... ...que es para ayudar a alguien... ...o en este caso es un capricho... ...o el derecho que yo tengo... ...de donar ese órgano... ...esta es una de las controversias... ...que podemos establecer aquí... ...por supuesto, importa mucho más el propósito... ...que el derecho, porque aunque yo esté a favor... ...aunque yo esté a favor... ...de que haya un mercado lícito de órganos... ...donde se pueda comprar y vender... ...me repugnaría enormemente... ...que mi órgano... ...fuera para un capricho ridículo... ...de un señor que lo quiere tener en una exposición... ...y no para solventar la necesidad de una persona... ...que está enferma... ...por supuesto que importa más el propósito... ...que el derecho... ...un segundo aspecto que nos tiene que dar que pensar... ...¿podemos vender la vida por dinero? ...casos que se producen... ...en la India imaginemos un campesino... ...que tiene varios de familia... ...y el mayor de los hijos... ...pues, lógicamente, demuestra unas capacidades estupendas para estudiar... ...y el padre quiere mandarlo a la universidad, pero no puede... ...porque no tiene recursos económicos. Vende su riñón por 19.000 euros y el niño va a la universidad. Pasan unos años y el segundo hijo demuestra todavía mayor capacidad... ...para eh, estudiar y el padre quiere volverlo, a, a quien también mandarlo... ...y llega el norteamericano rico y le dice... ...le doy por su segundo riñón... ...no 19.000, 39.000 euros... ...porque usted va a perder la vida. ¿Es ético? ¿Es moral? ¿Es correcto? Si nos basamos en el pensamiento libertario... ...de que yo soy dueño de mis órganos... ...y puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo... ...bajo el derecho, sería ético... ...bajo la ley del derecho... ...pero si nos bajan, basamos en la moral... ...y en el respeto a la vida... ...y al deber que tenemos de preservar la vida... ...eso sería un suicidio... ...y el suicidio ya sabemos las... las, eh, las digamos así... ...las consecuencias... ...espirituales, morales... ...que conlleva... ...el campesino indio es otro ejemplo... ...para que veamos un caso real... ...por ejemplo... ...en California... En una, de la, ...en una de las prisiones estatales... ...existió un preso en el año 1980... ...que ya había perdido un riñón cuando era joven... ...y estaba condenado a cadena perpetua... ...bueno, pues la hija tenía necesidad de un riñón... ...y él solicitó a la prisión... ...que le permitieran donar el único riñón que le quedaba... ...un dilema ético importante... ...porque si le quitaban el riñón... ...se moría... ...a no ser que lo llevaran a una celda... ...y estuviera a las 24 horas del día con la diálisis... ...sin riñón ninguno. ¿Qué creéis que hizo la Junta de Ética de, de la prisión? ¿Cuál fue la decisión? Negarse a que ese señor donara el riñón. Si vais pensando un poquito en todo lo que yo estoy explicando... ...os daréis cuenta que no es tan fácil... ¿Eh? decir que somos los dueños... ...de nuestros propios órganos... ...de nuestro propio cuerpo... ...sino que tenemos un deber... ...un respeto... ...y una dignidad como humanos... ...porque nosotros no somos cosas... ...somos personas... ...las cosas se compran y se venden... ...las personas tienen dignidad... ...y la dignidad como decía Kant... ...el filósofo... ...viene de saber... ...que somos libres... ...y tenemos capacidad de razonar... ...y podemos elegir... ...entonces la humanidad... ...no tiene nada que ver con las cosas... ...y el respeto a la vida... ...en este caso... ...para el tema de la donación de órganos... ...como en otros casos... ...a los que podemos acudir... ...como por ejemplo el aborto... ...o como otros casos... ...sigue el mismo patrón... ...¿dónde colocamos la línea... ...de la vida y de la muerte... ...y hasta dónde llega la responsabilidad moral al ejercer nuestro derecho como humanas. Eh, el catedrático de Políticas de la Universidad de Harvard, el doctor Michael J. Sendel, precisamente defiende esta tesis. Si realmente fuéramos los que poseemos nuestros cuerpos y vidas, nos tocaría decidir si vendemos nuestros órganos, ¿Con qué propósito y con qué riesgo? En fin, como veis, el problema ético del tema es profundo. ¿eh? Es profundo. Y eso no se puede soslayar, ¿eh? porque por mucho que eh, las personas que defienden el hecho de que somos los dueños de nuestro cuerpo, de nuestras órganos, podemos hacer lo que queramos con él, ...argumenten siempre el mismo tema... ...de que es una cosa de libertad... ...y que es una cosa de neutralidad... ...ni hay libertad ni hay neutralidad... ...porque ni en el aborto... ...ni en el tema de los embriones... ...que son destruidos... ¿eh? ...existe... ...ni la neutralidad... ...ni la libertad... ...existe saber dónde colocamos el inicio de la vida... ...y qué es la vida... ...así pues hace, hace falta una bioética necesaria... ...que explique, precisamente, que en el campo este... ...en el campo de los órganos... ...pues hay que marcar una serie de límites... ...a nivel legal está bastante estructurado, bastante bien... ...en España lo sabemos... ...pero a nivel ético y moral, pues lógicamente no... ...porque hay gente que vive de eso... ...que se aprovecha de eh, las cosas más bajas para conseguir dinero... ...y son capaces de secuestrar, como digo, a niños, a mendigos... ...e incluso, si es preciso matar a personas eh, en una cárcel china, en una persona que está a cadena perpetua, que está con 80 90 años y que ya no tiene posibilidad ninguna, la cogen, les traen el corazón, y un corazón vivo en el mercado de órganos de hoy es de un valor incalculable, en ese sistema de mafia que existe, donde realmente se paga a precio de oro. ...es preciso una bioética espiritual... ...comprendiendo que... ...no solamente somos cuerpo físico... ...no solamente somos materia... ...somos un cuerpo físico... ...animado por un alma... ¿eh? y ese alma... ...lógicamente, interpenetra... ...en su campo espiritual ...lo que son el cuerpo físico... ...y lógicamente, los órganos se ven afectados... ...por la vitalidad del alma que es la que le da la vida... ¿eh? ...hay que ser conscientes de que... ...nuestro espíritu es inmortal, es decir... Eh, aquí nos hablan de que el futuro del tema de los trasplantes es la terapia celular, el desarrollo de las células madre para generar nuevos órganos en laboratorio que luego permitan extraerlos. Es posible que eso sea así y que eso realmente lleve a un avance, ojalá, ojalá, la genética y ojalá… Eh, ...la biología permita que eso se desarrolle... ...pero de momento todavía existen... ...debates éticos al respecto sobre el tema... ...de las células madre... ...no vamos a entrar porque no nos interesa... ...segundo de los aspectos o de los enfoques... ...que yo quería tocar en la charla... ...el problema médico... ...¿cuándo morimos realmente? ¿cuándo se produce la muerte de la persona? Recordemos que en la época medieval... Para saber si una persona moría, le ponían la mano delante de la nariz y si había hálito, si la persona respiraba, pues, si no respiraba, decían «se ha muerto». Y luego resulta que a lo mejor estaba vivo. Posteriormente, con el transcurso de los siglos, el corazón, los latidos del corazón eran, precisamente, el síntoma de que la persona seguía viva. Pero eso también quedó insuficientemente demostrado. ¿Cuándo morimos realmente? Pues morimos realmente cuando el tronco encefálico, aquí detrás, debajo del cerebro, aquí, muere. No es la muerte cerebral ni es la muerte clínica lo que determina la muerte del individuo. Pongamos ejemplo. Hay quien dice, el electroencefalograma plano, muerte cerebral. No es cierto. ¿Por qué? Porque existen infinidad de casos de personas con muerte cerebral que han sido mantenidas artificialmente, respiradores, y posteriormente han vuelto a la vida. Se han recuperado sin ningún tipo de secuela. Uno de los ejemplos más notorios es el del famoso best-seller del doctor Evan Alexander, neurocirujano en Harvard, la prueba del cielo, que estuvo ocho, ocho días muerto cerebralmente. ...sin ningún tipo de actividad cerebral... ...su cerebro estaba muerto... ...sus neuronas muertas... ...sin embargo... ...se ha demostrado... ...que aunque las neuronas estén muertas... ...mientras el tronco encefálico esté activo... ...puede haber una recuperación... ...en la oxigenación de esas neuronas muertas... ...y la persona volverá a la vida... ...que es lo que ocurre en este tipo de casos... ...por lo tanto la muerte cerebral... ...no es la muerte real de la persona. La muerte cardíaca, cuando el corazón deja de latir. Y ahora vamos al tema. Como hemos dicho en la segunda de las diapositivas... ...como hemos dicho en la segunda de las diapositivas... ...para que el corazón pueda ser extraído del cuerpo... ...es preciso que esté en estado latente esté vivo, que esté en estado latente. ¿Por qué? Porque aunque haya muerte encefálica, si sigue en estado latente, esa persona puede seguir viva o recuperarse el día de mañana. La pregunta es, si dejamos que muera el corazón, ya no sirve como órgano de trasplante. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? ...los médicos lo que hacen es que en cuanto se produce la muerte cerebral... ...extraen el corazón. Y era la pregunta que yo voy a hacer. En esos casos... ...en la mayoría de esos casos... ...el tronco encefálico sigue actuando. Esta pregunta la dejo para que luego la respondamos entre todos. Esto es eutanasia. Luego en el diálogo, en el coloquio... ...podemos debatirlo... ...es uno de los problemas... ...que la medicina todavía no ha resuelto... ...lo ideal que sería... ...pues lo ideal sería que la medicina... ...hubiera descubierto un sistema... ...para que ese corazón... ...de la persona que está moribunda... ...que ha decidido extraer los órganos... ...ese corazón... ...pudiera ser mantenido artificialmente... ...hasta que... ...por vía natural... ...el tronco encefálico... Del cerebro perdiera su vitalidad y muriera entonces sí pero todavía la medicina no ha llegado a eso ¿Eh? la medicina todavía no ha llegado a eso estamos esperando dentro de los conocimientos que la filosofía de kardec nos explica precisamente una de las cosas más importantes es que nosotros como he dicho al principio somos total y absolutamente favorables de la donación de órganos porque es un acto de caridad. ...que dignifica moralmente al que lo da... ...y salva vidas y salva y ayuda a mucha gente... ...pero hay una excepción que es el corazón... ...por lo que estamos comentando en este momento. Ya he dado la respuesta a la pregunta... ...pero luego si queréis lo debatimos en el, en el coloquio. Sigamos para adelante. Realmente cuando la persona fallece... ...el alma se desprende... ...como he comentado antes... ...y el límite entre la vida y la muerte... ...se sitúa en el abandono del cuerpo... ...el principio inteligente, o alma o espíritu... ...hasta que eso no se produce... ...la persona puede seguir viviendo... ...de forma vegetativa o artificial... ...hoy, gracias a Dios... ...se ha avanzado muchísimo... ...dentro de este campo... ...en los cuidados paliativos... ...en todos los hospitales... ...y son capaces de mantener a las personas... ...en estado vegetativo durante mucho tiempo... ...precisamente por eso... ...por el avance que han hecho en la ciencia médica... ...bueno... Aquí hay una frase que es interesante de un libro de Divaldo que dice El trasplante de órganos dirigido a la dignificación de la vida humana y realizado bajo los auspicios de una bioética basada en la ley del amor, representa un grandioso paso de la humanidad hacia un futuro mejor, a pesar de que la muerte que a todos nos aguarda continúe con el proceso de liberación del cuerpo para la existencia espiritual, esta sí verdadera y eterna. ...sabiendo que la inmortalidad del alma... ...es una realidad, es un hecho... ...es importante la vida... ...y es importante el espíritu... ...cuando marcha al otro lado... ...la muerte no nos transforma... ...como hemos comentado tantísimas veces... ...el cambiar de un estado físico... a ...un estado espiritual... ...es abandonar un traje, abandonar un cuerpo... ...pero tenemos la obligación de cuidar ese cuerpo... ...y de cuidar el alma, las dos cosas... ...es nuestra obligación... ...porque realmente es lo que somos... Entramos ya, a raíz de esto, en el aspecto tercero de la conferencia, que es el aspecto espiritual. Cuando nosotros, o cuando alguien dona un órgano, podemos entender que cuando el órgano eh, se reestructura en el nuevo perispíritu de la persona que lo recibe y funciona sin ningún tipo de rechazo, lo que tiene en ese momento es una condición moratoria, por ejemplo... Desde el punto de vista espiritual, el trasplante de órganos concede la oportunidad de continuar la asistencia física como condición moratoria para que el espíritu continúe su trayectoria orgánica, es decir, personas que han tenido un trasplante de corazón a su favor y han podido seguir viviendo, hubieran muerto, sin embargo, tienen una nueva oportunidad durante unos años para poder seguir viviendo con ese corazón que les han prestado. Es una condición de moratoria que se le da para que la persona siga viviendo. ...es una prórroga concedida por méritos... ...ayudando al progreso de la persona que lo recibe... ...cuando la persona que lo recibe tiene méritos, evidentemente... ...pero hay personas que no tengan méritos... ...y reciban órganos, por supuesto que los hay, muchos... ...pero ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Vamos a ver qué es lo que ocurre... ...la moratoria puede suspenderse por la actuación del receptor... ...pongamos un ejemplo claro y real... ...de un amigo nuestro que vive en el Brasil... ...cuyo nombre no mencionaré... Eh, ...que estuvo aquí hace ya muchos años... ...dando conferencias, un gran orador... ...él eh, cuando tenía... ...50 años o cosas así... ...sufrió un accidente de coche... ...todos los que iban en el coche fallecieron menos él... ...él estuvo en coma... ...y eh, realizaba una gran labor a nivel, eh, a nivel espiritual... ...tenía una fundación filantrópica... A, ...en la que atendía a niños necesitados... ...era doctor en una universidad... ...y daba clases de física... Eh, bueno, ...una persona muy culta... ...una persona eh, de un corazón extraordinario... ...de, una, de un nivel bastante, bastante altruista". ...bueno, pues esta persona, que hacía todo ese tipo de labor... ...daba conferencias, escribía libros... ...era un gran medium, tenía... ...esta persona, a raíz de ese accidente... Eh, cuando despertó del coma... ...comprobó que todos habían muerto... ...y espiritualmente, pues le indicaron... ...que aquello que le estaba ocurriendo a él... ...era una moratoria... ...que él tenía que haber fallecido... ...en ese momento... ...en el accidente igual que nosotros tres... ...que iban en el coche... ...pero ¿qué ocurrió?... ...lo que ocurrió fue que como él estaba trabajando tanto... ...para ayudar a tantísima gente... ...y tanta gente se beneficiaba del acto de caridad que él realizaba... ...y de la ayuda que él daba... ...y del esclarecimiento que ofrecía cuando daba conferencias... ...sobre espiritismo... ...y sobre todo también... ...de lo que era realmente la labor social que él hacía... ...espiritualmente le concedieron una monatoria... ...y le dijeron... ...vas a seguir viviendo... ...siempre y cuando... Continúes con la labor que estás haciendo. Y él nos decía, riéndose y en forma de broma, por la cuenta que me trae, tengo que seguir haciendo lo que hago. Porque si no, a las primeras de cambio que deje de hacer lo que hago, sé que me voy para arriba. Y efectivamente era así. Algunos compañeros que están aquí, eh, que conocen esta historia, saben que es real y saben a quién me refiero. Eh, bueno, ¿pueden haber rechazos espirituales en un órgano trasplantado? Por supuesto que los pueden haber. Aparte, los rechazos pueden ser de tres tipos, biológicos, psicológicos y espirituales. Los biológicos no los vamos a hablar, es cuando hay un rechazo por cualquier tipo de sistema inmunológico, una infección, un virus, lo que hemos hablado anteriormente, o porque el órgano no se reestructura correctamente. Los psicológicos vienen también de procedente de la actitud mental y emocional que tenga la persona. Y los espirituales pueden venir por falta de méritos del beneficiario. Es decir, un señor puede recibir un órgano, pero ser una persona que no tiene méritos suficientes para esa condición moratoria. Entonces le trasplantan el órgano y ven que el órgano, y el órgano está perfecto, es compatible, pero sin embargo el órgano no funciona y termina por rechazarlo y lógicamente no le vale, porque no tiene méritos para tener esa condición moratoria. ¿Puede haber una interferencia obsesiva? Esto es muy importante. Cuando una persona a la que les traen un órgano violentamente sin su consentimiento muere hay quien dice, es que la persona esa que se ha muerto puede ir a influenciar a otra persona que recibe el órgano perjudicándola, obsesionándola. No es cierto. Eso es falso rotundamente. Lo que sí puede ocurrir, lo que sí puede ocurrir es que aquel que ha sido le han extraído el órgano y ha muerto como consecuencia de ello y está rebelde contra esa situación, siga pegado a los despojos, a sus órganos después de la muerte. ...y cuando son implantados en la otra persona... ¿eh? ...digámoslo así, pueda o quiera transmitir esa rebeldía o esa sensación... ...si la persona que lo recibe es deudor... ...y tiene una sintonía vibratoria negativa, baja... ...y sintoniza con esa rebeldía, y con entonces el órgano será rechazado... ...solamente en ese caso... ...la gran mayoría de los que reciban ese órgano... ...si no son deudores y tienen mérito. Ese tema no les afectará para nada. El órgano funcionará sin ningún problema. La falta de mérito, volvemos a repetir, provoca que el perispíritu no, retro, no reestructure el órgano. ¿Por qué? Muy sencillo. Hemos dicho antes, durante el transcurso de la charla, que somos cuerpo físico, cuerpo periespiritual y espíritu o alma. Ese cuerpo intermedio, el perispíritu, como hemos comentado en otras ocasiones, es un cuerpo energético, donde está el cuerpo mental, el cuerpo de deseos, el cuerpo astral, el doble etérico, ese cuerpo es un doble del cuerpo físico, es el mantenedor de la vida, desde el momento en que se produce la concepción, en el cigoto, y empieza a desarrollarse el bebé hasta que nos morimos está reestructurando todas las células físicas porque él mismo energéticamente tiene células psíquicas, está formado de células psíquicas y está alimentándolas, vivificándolas y, eh, digámoslo así, alimentándolas. Es donde trabaja la acupuntura china eh, y otra serie de al terapias alternativas que van al cuerpo energético, energético modificando y alterando los patrones energéticos para que allá donde hay una enfermedad el órgano se reestructure. ...ahí es donde trabajan ese tipo de terapias alternativas. Entonces, el perispíritu, cuando recibe un órgano... ...que no es suyo, lo asimila. Empieza a modelarlo energéticamente e intenta incorporarlo a su estructura. Muchas veces no lo consigue, por falta de méritos... ...y cuando no hay esos méritos... Se generan sustancias reactivas que pulsan ese órgano como si fuera extraño a su biología, y entonces se produce el rechazo. Esa, cuando hablo de méritos, siempre hablo de méritos espirituales, evidentemente, personas. ...que han hecho algo o están haciendo... ...llevan una vida ordenada, una vida normal... ...no hace falta ser santos... ...una vida en la que aman a sus hijos... ...aman a su familia... ...realizan de vez en cuando... Eh, ...actos de caridad... Eh, ...tienen una conducta recta... ...una conciencia tranquila... ...tienen pensamientos nobles... ...todo este tipo de cosas... ...que la mayoría de las personas... ...poseen... ...pues son lo que hacen que las personas normales... ...tengan derecho y tengan mérito ...para que... ...nuestro perispíritu pueda asimilar el órgano... ...y no tener ningún rechazo. Igual que, es, que ocurre esto... ...y una de las pruebas biológicas... De, ...de lo contrario... ...es precisamente esta frase que hay aquí. En Estados Unidos... ...en las investigaciones que realizan a posteriori... ...con las personas que han recibido órganos... Una, una, ...uno de los casos más interesantes fue el siguiente. Una señora de 80 años... ...una señora de 80 años... ...donó su riñón... ...a su nieto de 15... Tiene un problema... ...el niño había perdido un riñón... ...y le quedaba otro, enfermó... ...y entonces la abuela... ...donó el... ...porque era compatible... ...donó el riñón al nieto de 15... Eh, ...pasaron cinco años... ...el órgano fue... ...perfectamente... ...adaptado, el niño vamos... ...estupendamente, vamos... ...una, una operación fantástica... ...y unos resultados extraordinarios... ...a los cinco años en la revisión habitual que realizaban los médicos para ver la evolución del órgano, pues, eh, quedaron sorprendidos. Y, bueno, entre la conversación y la, el tema del diagnóstico, y de la revisión y el seguimiento que le hacían, el médico le dijo, le preguntó al, a, la, a la abuela, al nieto y a los padres que estaban allí, «¿Saben ustedes qué edad tiene ese riñón?». ...queda en cuanto a las funciones... ...que el riñón realiza... ...tiene en este momento ese riñón... ...y todos dijeron, hombre... ...85 años... ...y el médico le dijo, no... ...es un riñón que está funcionando... ...como un riñón de 25... ...¿qué quiere decir eso? ...que el perispíritu... ...reestructura celularmente... ...cuando el órgano es recibido correctamente reestructura las células y la función del órgano que se recibe pasa a formar parte del organismo periespiritual, energético y celular de la persona que lo recibe. Esa era la edad que tenía el riñón. Las funciones que ejercía ese riñón no era la de un riñón de 85 años, sino de 25. Perdón, de 20. Los 15 que tenía más los 5 que llevaban trascoso. Los 20. ...no es más que otra prueba de lo que estamos comentando... ...en el sentido de que es el periespíritu, el modelo organizador biológico... ...que reestructura la salud, el equilibrio físico y espiritual. Vamos a ver otra cuestión. ¿Qué repercusiones espirituales podemos encontrar? El periespíritu es un doble de nuestro cuerpo biológico, como hemos explicado... ...que impregna todas las células... ...si estas son cercenadas de forma brusca... ...antes de realizar el proceso de separación de forma natural... ...¿puede sufrir el psiquismo determinadas perturbaciones? Veamos en el primer momento en el desprendimiento... ...¿la cirugía no implica dolor al donante? Rotundamente no. No implica dolor al donante por muchas cosas... ...en primer lugar porque si la persona está digámoslo así, eh, en proceso de desprendimiento, está todavía no ha muerto, todavía no ha muerto, pero está ya para morir y por eso le están extrayendo el órgano, eh, o está casi muerta, resulta que eh, el espíritu segrega unas sustancias que son endorfinas psíquicas. Igual que están las endorfinas físicas procedentes de nuestro sistema eh, bioquímico cerebral existen las endorfinas psíquicas, que son las que las células, las células del perispíritu transmiten y esas células, esas endorfinas palían cualquier dolor físico que pueda tener la persona que no los tiene tampoco y el psíquico también no lo tiene porque normalmente cuando se va a hacer una extracción de órganos, pues el paciente está dormido, está anestesiado y no tiene dolor físico, pero el psíquico ...en el desprendimiento... ...si le hacen una cirugía... ...tampoco tiene ese dolor. ¿Y en el perispíritu hay repercusiones? Tampoco. El perispíritu permanece incólume. ¿Por qué? Porque cuando se extrae... ...el órgano... De un, ...se está extrayendo la masa... ...la masa, digámoslo así... ...física, por ejemplo... ...si a una persona a la que le está extrayendo... ...a la señora a esta que hemos hablado... ...le extraen el riñón... ...estamos extrayendo la masa... ...del riñón, el órgano físico... ...no la parte psíquica... ...y la parte psíquica realmente... ...se reestructura sin ningún problema... ¿eh? ¿Al despertar en el otro lado hay algún problema... ...en el perispíritu? Tampoco... ...porque el perispíritu... ...digámoslo así, está perfectamente... Eh, ...incólume, como he dicho, sin ningún tipo de problemas... ...y en una próxima vida... ...¿le puede afectar en una próxima vida? ...en absoluto, tampoco... ...porque el perispíritu... No, es, ...no ha sufrido ese proceso derivado, digámoslo así... ...de un acto de violencia contra la misma vida... ...sino de un acto de caridad. Ese acto de caridad, ese acto de amor... ...minimiza las repercusiones que puedan existir. Y al mismo tiempo, una cuarta y última parte... ...cuando alguien hace ese acto de caridad, de donar un órgano... ...recibe ayuda espiritual... ...y esa ayuda espiritual de entidades que velan... ...por ese acto de caridad y de amor... ...ayudan a que la persona no tenga ningún tipo de secuela ...ni de repercusiones de las que estamos hablando aquí. El que dona recibe endorfinas psíquicas... ...y se vuelve inmune al dolor... ...cuando se extrae el órgano... ...nunca se ven afectados los tejidos sutiles... ...del perispíritu. Hay excepciones a esto... ...lógicamente, la excepción de aquel al que les traen el órgano de forma violenta, que no quiere, que se revela, a ese, ese puede tener repercusiones si no lo acepta... ...y como hemos dicho antes, puede quedar imantado a sus despojos porque mentalmente ha sufrido una agresión y en realidad lo que han hecho es asesinarlo... ...si le han quitado el corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay excepciones, pero por norma general... Esa es la hoja de ruta. Es evidente que nadie... Eh, ...la muerte, como he dicho antes, no modifica a las personas... ...morimos tal y como hemos vivido. Si la persona... ...está pegada a los sensualismos de la materia... ...está realmente materializada... ...no comprende, no entiende que existe una vida espiritual... ...que somos algo más que cuerpo físico... ...que no somos esa máquina que nos quieren vender, de genes ciegos, que funcionan aleatoriamente, sin conciencia, que no somos materia inerte e inconsciente, sin experiencia subjetiva. Somos mucho más que todo eso, porque tenemos libre albedrío, porque tenemos conciencia, es decir, nos podemos preguntar a nosotros mismos lo que somos, podemos pensar sobre lo que pensamos, podemos autorreflexionar. ...tenemos pensamiento abstracto, ...tenemos emociones... ...tenemos sentimientos... ...tenemos memoria... ...tenemos cognición... ...eso no lo tiene una máquina. Hago estas matizaciones para que comprendamos... ¿eh? ...que por mucho... ...que eh, intenten hablarnos de que la materia es ciega... ...y que es determinista... ...es decir, yo soy determinista... Porque como la materia es ciega, yo no sé dónde me van a llevar los genes ciegos que operan en mi cerebro. Si no sabes dónde te van a llevar los genes ciegos, quiere decir que para ti la vida no tiene sentido, no tiene propósito. Pero quiere decir algo más importante. Que puesto que son los genes los que deciden por ti, no tienen libre albedrío. Evidentemente eres una máquina. Una máquina sin libre albedrío, sin capacidad de decidir. Ese es el gran error del pensamiento materialista. ...que creen que la materia es inconsciente... ...que somos máquinas... ...y lejos de ser máquinas... ...somos espíritus... ...almas inmortales... ...como decía Teilhard de Chardin. ...no somos... ...humanos... ...con una vida espiritual... ...sino que somos espíritus... ...con una vida humana... ...lo que permanece es la vida espiritual... ...lo que permanece es el espíritu... ...cuando dejamos el cuerpo físico... ...vamos al estado espiritual... ...y luego volvemos delante la reencarnación... ...somos eternos... ...eso es lo que hay que tener siempre claro... ...por eso la persona que... que eh, no tiene conocimientos espirituales... ...no sabe que vivimos después de la muerte... ...que la inmortalidad es una realidad... ...el desdoblamiento del alma para ella es muy lenta... ...porque ella nada más se reconoce en su cuerpo físico... ...en lo que se ve por la mañana o cuando se mira al espejo... ...no sabe que detrás de ese cuerpo... ...está su auténtico realidad... ...su auténtico espíritu suegro, ...lo que es, su individualidad... ...un espíritu inmortal... ...en proceso de evolución... ...con sus defectos y sus virtudes... ...con sus actitudes positivas y negativas... ...y venimos a la vida a corregirnos... ...a avanzar y a progresar. En fin... ...para ir resumiendo... ...porque me interesa mucho más... ...el coloquio... ...que lo que he podido explicar... ...pues podemos decir que... ...alguien se puede preguntar... ...¿qué es mejor, donar en vida o después de la muerte? ...las dos cosas... Las dos cosas son positivas, y vuelvo a decir, total y absolutamente favorables a la donación de órganos, teniendo en consideración y en consecuencia algunas de las cosas que yo he dicho aquí. ¿Eh? Los trasplantes procedentes de animales no son la solución, como ya ha podido determinar la propia medicina. El comercio ilegal de tráfico de órganos es discriminatorio y criminal... Los rechazos tienen causas psicológicas, espirituales y biológicas, pero las primeras, las espirituales, como las que hemos hablado, son determinantes. Y como la donación de órganos es un acto de amor, minimiza las repercusiones. Si supuestamente tuviéramos algún tipo de problema, esas repercusiones se verían minimizadas, porque el acto de caridad que hemos realizado tiene unos méritos espirituales muy importantes que la parte espiritual, las entidades espirituales, valoran profundamente. Estamos dando vida a otras personas, estamos ayudando a ver a aquel que es ciego cuando damos córneas, estamos ayudando a no tener que estar esclavo de una máquina cuando damos un riñón. Y salvo en el caso del corazón, que realmente es donde existe esa controversia, que ahora intentaremos responder en el coloquio, pues yo les invito a que actúen en base a sus propias convicciones y hagan aquello que consideren oportuno. Conocer lo que es la vida del espíritu, conocer que tenemos un cuerpo y un alma y que debemos de cuidar ambos, los dos son importantes porque el alma sin el cuerpo no puede realizar el trabajo que ha venido a hacer aquí a la vida, tenemos que cuidarlo, no tenemos que violentarlo, ni en un extremo ni en el otro. Hemos visto a lo largo de la historia los ascetas masoquistas que, con el fin de alcanzar plenitudes espirituales, han masacrado su cuerpo. ¡Craso error! El cuerpo es el templo del espíritu. No podemos destrozar aquello que se nos ha dado. Es una cosa maravillosa, extraordinaria, es la máquina más perfecta. Tres trillones de células funcionando de forma extraordinaria, perfecta. Pero es que tampoco podemos irnos al campo del materialismo, dar rienda suelta a todos los vicios y pasiones sin importarnos qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Si caemos en drogas, en, en, en otro tipo de cosas, que lo que hacemos es que nos estamos suicidando poco a poco. Tanto una cosa como la otra son violencia contra el cuerpo. El cuerpo debe de mantenerse limpio, sano, equilibrado. Y todo empieza por la mente, una mente equilibrada, unas emociones normales, lógicas, sensatas son la base de una buena salud y si a ello añadimos digámoslo así, la comprensión de que somos espíritus en evolución que somos eternos, que no estamos aquí por casualidad que hemos venido a realizar algo y que debemos intentar averiguar qué es lo que cada uno ha venido a hacer porque cada uno ha venido a hacer una cosa distinta para ponerlo en práctica no estamos aquí para perder el tiempo y eso es muy importante ...así pues, una visión espiritual... ...comprendiendo que somos inmortales... ...que seguimos viviendo después de la muerte... ...y que vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo... ...y que hay leyes que nos afectan... ...queramos o no queramos... ...como la ley de la reencarnación, la ley de la evolución... ...la ley de causa y efecto... ...cuando empezamos a comprender todo esto... ...que es muy sencillo, es fácil... ...no hay que ser ningún erudito para entender todo esto... ...cuando empezamos a entender... ...la importancia y la trascendencia... ...de lo que son los principios más importantes de la vida... ...entonces es cuando nos damos cuenta de que necesitamos esforzarnos... ...por ser mejores día a día, por conocernos a nosotros mismos... ...y por entender que los actos que realizamos, los pensamientos que tenemos... ...y las emociones que albergamos, deben de ser dirigidas conscientemente por nosotros... ...no manipuladas por nadie... ...externo o interno... ...es muy importante que seamos conscientes... ...y sepamos realmente lo que queremos conseguir en la vida... ...porque en base a esa conciencia... ...que parte del conocimiento interior... ...de lo que somos... ...tanto lo bueno como lo malo... ...como también... ...del conocimiento de lo que nuestro espíritu necesita... ...y nos demanda... ...a partir de ahí... ...nos abrimos... ...a un mundo superior... ...y nuestra vida alcanza eso... ...que todos vamos buscando y que nadie encuentra... ...la felicidad... ...esa felicidad a la que todos estamos llamados... ...y que en el nivel espiritual que nosotros nos encontramos... ...como he dicho durante el transcurso de la charla... ...se circunscribe a tres cosas... ...una conciencia tranquila... ...una conducta recta... ...y un trabajo digno... ...cuando hablo de trabajo hablo de todo tipo de trabajo... ...material, espiritual... ...cuando hacemos eso... Estamos equilibrados, si estamos equilibrados estamos felices, no necesitamos tener porque somos, lo importante es ser, no tener, cuando uno tiene se esclaviza a lo que tiene y sufre cuando lo pierde o cuando no lo alcanza, mientras que si uno intenta ser lo que es él, con el tiempo se ilumina y alcanza la felicidad. Muchísimas gracias por vuestra atención y paciencia y pasamos al coloquio. Como habéis podido comprobar, es un tema de bastante enjundia, bastante complejo que tiene muchas aristas y que hubiera necesitado pues, de todo un seminario para abordar determinados aspectos de los que hemos hablado aquí en mayor profundidad. Pero es importante que nos quedemos con una idea principal, y es que el donar órganos es un acto de amor y es un acto de caridad, con las ventajas y los inconvenientes que pueda suponer. Entonces, ya la decisión es de cada uno. Aquí, por ejemplo, aquí hay una pregunta. Sí, Tony, enhorabuena por la conferencia. Quería preguntarte, hombre, que quizás lo ideal sería no tener que donar órganos, ¿no? Se supone que no existen enfermedades o, o de esa gravedad. Pero me gustaría que hablaros un poco si, eh, sobre el tema de, de, de los órganos sintéticos, de lo que la medicina está trabajando en ese sentido para suplir muchas veces las carencias y, los, y la cantidad de inconvenientes que tú has explicado muy bien a la hora de donar órganos y tal, ¿no? Que sobre eso creo que hay un, hay un trabajo bastante amplio. Sí. Efectivamente, eso forma parte de la medicina regenerativa. La medicina regenerativa tiene varias ramas. Una de ellas es la que trabaja con células madre, es decir, con cosas biológicas, ...la vida, para intentar desarrollar eh, órganos que puedan ser trasplantados... ...y otra es la mecánica, la que no tiene que ver con células biológicas... ...la que tiene que ver con eh, crear órganos artificiales que puedan servir... ...de hecho, hasta hace poco, concretamente salió en prensa... ...que en Estados Unidos habían ya elaborado corazones de plástico mecánicos ...que estaban intentando eh, eh, implantarlos... ...para que la persona pudiera, eh, o sea, que por ahí también se está avanzando... ...se está avanzando bastante y eso es importante, pero ¿qué es lo que ocurre? ...que lógicamente un órgano de plástico o un órgano eh, fabricado es una máquina... ...una máquina que tiene las deficiencias propias de una máquina... ...lo normal es que un órgano vivo que realiza la misma función en un cuerpo o en otro cuando es trasplantado... Permita a la persona llevar una vida normal, una vida digna. Mientras que el órgano de plástico no te va a permitir llevar una vida digna, porque te vas a tener que ir siempre con todas aquellas cosas que acompañan a ese órgano. ¿Eh? Eso, entonces, por ahí están avanzando la medicina y todo eso es viable, todo eso es importante. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión al respecto. Eh, vamos a ponernos concretamente hace un siglo, cuando todavía no se habían descubierto las vacunas. ...cuando no se sabía que existían los microbios... ...cuando no existían prácticamente medicinas... ...la gente enfermaba... ...y se achacaba... ...a todo tipo de causas... ...a todo tipo de causas... ...la gente cuando enfermaba y se moría... ...claro, no sabían que existía una cosa que se llamaban los microbios... ...que uno podía enfermar de pulmonía... ...uno podía, uno podía digámoslo así... ...morir de, de, de cualquier cosa... ...de escorbuto o lo que sea... Eh, ...llega Pasteur... ...se inventa la vacuna... ...empiezan las cosas a evolucionar... ...la medicina, la farmacología, etcétera... ...y hoy en día... ...nos damos cuenta en pleno siglo XXI... cómo la medicina ha avanzado tanto... ...ha avanzado tantísimo... ...que a ti te duele la espalda, te tomas una pastilla... ...y se te pasa el dolor... ...eso hace un siglo era impensable... ...y digo que te duele la espalda como podría decir cualquier otra, cualquier otra cosa... ¿eh? La farmacopea ha avanzado un montón gracias a la medicina y gracias también a la evolución del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el dolor, el dolor físico, si nos damos cuenta cómo ha evolucionado el tratamiento del dolor físico y los recursos que ahora se tienen a nivel de medicina, por lo que tú estás comentando, de hace un siglo a esta parte o siglo a esta parte, ha sido una, un aumento exponencial. Cada vez tenemos menos dolores físicos. Es más, es más. Cuando la persona tiene un dolor terrible y se va a operar, cuando los operan, los duermen y precisamente los cuidados paliativos hacen que la persona minimice el dolor, el umbral del dolor que tiene. Evidentemente, hay algunas enfermedades que tienen que padecer dolor. Pero el, el umbral del dolor baja, ha bajado ostensiblemente gracias al avance de la medicina y de la farmacología. ¿Por qué digo esto? Porque los dolores que más tenemos ahora, las enfermedades que tenemos ahora que más nos afectan, no son los dolores físicos, son los psicológicos y espirituales. ...es la soledad, es precisamente la depresión, es ni más ni menos que el materialismo embrutecedor, es el sentirse eh, sin sentido en la vida. Esos son los mayores dolores que hoy en día está experimentando la humanidad. Hoy en día lo que está lleno son las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras, porque los problemas físico las enfermedades son más mentales que físicas. En estudios realizados en Estados Unidos, hasta hace poco, se decía que de todas las personas que iban al médico, el 70% de las patologías que diagnosticaban tenían que ver con la relación mente-cuerpo. Solamente el 30% eran enfermedades derivadas de causas eminentemente físicas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 100 personas que van al médico, 7... Los problemas que presentan, sean enfermedades somatizadas o no, son enfermedades que tienen su origen aquí, en la mente. Disturbios emocionales, disturbios mentales, depresiones, soledad, desamor, descreencia, falta de valores, falta de sentido de la vida, vacío existencial. Esos son los problemas que hoy en día está agobiando la humanidad. Y son los problemas que casi nadie se da cuenta, casi nadie ve. ¿Y cómo se corrige eso? Pues se corrige eso mediante una actitud mental adecuada, un sistema emocional correcto, mediante la comprensión de que no podemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Es decir, mediante un código ético-moral que nos afecta profundamente. Tenemos un ejemplo. El mayor y mejor código ético y moral que existe es el Evangelio de Jesús, si pudiéramos seguir simplemente el 20% de las máximas que Jesús explica allí sobre el perdón, sobre el amor, sobre no hacer a los demás lo que no quieren que te hagan, sobre la caridad, si nada más pudiéramos seguir un 20%, nuestra psicología estaría perfectamente estructurada, nuestro espíritu estaría perfectamente equilibrado, no tendríamos enfermedades físicas, no tendríamos enfermedades psicológicas, caminaríamos por la vida con cualquier tropiezo externo, que viniera del exterior, pero no interiormente nuestro. La enfermedad procede en su gran parte de nuestro interior, no de nuestro exterior. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por favor, creo que hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta del canal de YouTube que nos sí. dice, ¿una persona que recibe un órgano puede tener sensaciones de la persona que lo ha donado? ¿Puede que, perdón? ¿Puede tener sensaciones de la persona que lo ha donado? ...si el órgano se reestructura convenientemente... ...por parte del espíritu, como he dicho... ...no tiene por qué tenerlas, no tiene por qué tenerlas... ...ahora bien, he comentado durante el transcurso de la charla... ...que hay un caso, una excepción... ...que es la interferencia obsesiva... ...la he explicado y la vuelvo a explicar... ...cuando a una persona se le extrae el órgano... ...sin su consentimiento, de forma violenta... ...y eso le produce la muerte... Normalmente esa persona se revela ante esa situación porque han cometido un asesinato con ella. Entonces, es posible que si esa persona no tiene un nivel moral elevado, una persona de baja condición, se revele contra esa situación y quede imantada mentalmente a los despojos. Y, lógicamente, intente perjudicar sin quererlo o perjudique sin quererlo a la persona que lo ha recibido. Pero solamente podrá perjudicarla si aquel que recibe el órgano ...está en la misma sintonía vibratoria... ...es decir, es una persona también de baja condición moral... ...una persona viciosa, una persona con debilidades... ...una persona malvada, una persona... ...en ese caso, sí, porque sintoniza... ...con esas sensaciones de rebeldía... ...de dolor, de frustración, que pueden... ...hasta cierto punto quedará impregnada... ...solamente en ese caso... ...pero si el que recibe el órgano... ...es una persona normal... ...que no tiene ese tipo de actitud moral... ...no le va a afectar para nada... ...absolutamente para nada... ...entonces esa interferencia obsesiva... ...puede ocurrir solo en ese caso... ...por norma general... ...no suele ocurrir... ...alguna pregunta más... ...gracias... Tony, eh, yo en su día tuve una conversación sobre esto ya. En su día tuve una conversación ya sobre esto y me quedó bastante, bastante dudas respecto a, a lo que es la donación post mortem. Claro, aquí hay el, el, el epicentro de esto es la, la decisión. Eh, de hacerlo o no hacerlo. Es decir, cuando estás en vida, el hacerlo, mmm, normalmente hay una serie de parámetros de familiaridad, de amistad, de tal, que, que te hacen que, eh, que si eres de por sí altruista lo seas más, ¿vale? Pero yo me refiero a en general. Tú, mmm, post-mortem, no sabes esos miembros dónde van a ir, a quién van a ir, si es merecedor, si no es merecedor, etcétera, etcétera. Tú simplemente lo haces como un acto altruista en general teniendo en cuenta que incluso en, en, en, en civilizaciones anteriores se habla de, los 72, de las 72 horas para, de, para que el perispíritu se, se pare totalmente, que viene a ser un molde exacto de cada uno de los miembros de cada uno tal. Entonces, si, si eso es así, vale, y tú dices, eh, se minimiza bastante por el hecho de que si tú eres una persona que vibras en un estado de... Eh, de, pues no sé, de bondad, de honestidad, de, de una serie de valores positivos y tal te faltaría un valor que es la, la modestia es decir, eh, tú no puedes eh, saber a ciencia cierta si tú vibras en, esa, en, esa, en, esa, en esos valores puedes creer que sí ...pero no, o sea, serías muy modesto si, si tú mismo te, te, te arrogaras esa, esa condición... ...con lo cual la duda de si puede afectar al perispíritu... ...tanto en la desencarnación como en posteriores encarnaciones y tal... ...en la donación post de, de órganos... ...yo continúo viéndola intacta esa duda. Bueno, yo pienso, pienso que no, por una razón muy sencilla... Porque eso de la modestia es que no te lo tienes que decir uno a ti mismo. Tú no te puedes evaluar a ti mismo. Los demás son los que te conocen mejor que tú a ti mismo. Entonces, claro, muchas veces uno puede pensar que es modesto, pero como muy bien dices, ser una persona orgullosa, vanidosa, una persona que busca siempre la notoriedad, ¿me entiendes? Pero esos son los demás. La, lo, que, lo que cambia no es lo que uno cree que es, sino lo que es realmente, lo que uno es realmente. Pero, ¿Y eso cómo se demuestra? Pues se demuestra en tu propio caminar por la vida. Cuando uno va por la vida de una forma normal, equilibrada, cuando realmente intenta hacer el bien, no hacer daño a nadie, cuando intenta ser honesto, cuando intenta cuidar a su familia, cumplir con sus deberes, pues es una persona normal que lleva una situación lógica y coherente, ¿me entiendes? No tiene por qué. Entonces, el tema de la donación post-mortem... Pues no es ni más ni menos que cuando uno muere, la legislación precisamente prohíbe prohíbe que, la, que, que, que, que no es lo mismo cuando se da en vida que cuando se da después de la muerte. Cuando se da en vida tú puedes saber hasta cierto punto a quién va el órgano, pero cuando uno le trae los órganos después de la muerte, por ley, creo que está prohibido el saber hacia quién va el órgano, creo... ...entonces, ya, ya, ya lo sé que a ti no te importa... ...pero a lo mejor hay gente a la que sí le importa eso, ¿no? Entonces, eh, de lo que se trata simplemente de un acto de caridad... ...que uno realiza porque realmente lo siente y lo quiere hacer así... ...si no lo quiere hacer así, es igual de respetable... ...hay otras maneras también de elevarse espiritualmente... ...no es circunscribirse a la donación de órganos... ...es mucho más difícil, muchísimo más difícil, por ejemplo... ...más que dar un riñón, por ejemplo, eh, conocerse a sí mismo... ...renunciar a una serie de cosas que están en el mundo precisamente por entregarse a los demás. Una vida de sacrificio constante, como gente como por ejemplo una madre Teresa de Calcuta, o con gente de este tipo que, que han dado la vida a un Albert Schreiber, gente que ha dado la vida por los demás, que han estado años y años y años sacrificándose por los demás y mmm, sacrificando sus sueños, sacrificando sus su así, su salud, todo por entregarse en corazón, cuerpo y alma a los demás, eso es más importante que donar un órgano adquieres mucho más méritos espirituales que donar un órgano, muchísimo más, porque estás toda la vida, entregas tu vida a los demás, estás dando amor a manos llenas, te olvidas de ti mismo, tu egoísmo ha desaparecido, estás en brazos de los demás, y en esos momentos te conviertes en algo muy importante, que es una digamos así, un intermediario de las fuerzas positivas, de las fuerzas del amor. Para eso, lógicamente, nosotros... ...posiblemente no creo... ...yo por lo menos no me creo en condiciones... ...como creo que muchos de los que estamos aquí... ...de hacer ese tipo de vida... ...o de llevar ese tipo de compromiso... ...o de realizar ese tipo de misión... ...nos falta todavía mucho... ...pero ya llegaremos... ...pero de lo que se trata es de que analizando... ...esta situación en concreta... ...del tema de los órganos... ...sabemos que espiritualmente... ...cuando uno... ...da ese paso... ...si lo da voluntariamente y de corazón... ...no debe temer nada... ...no debe temer absolutamente nada... ...y menos en el tránsito... ...porque volvemos a explicar... ...el tránsito simplemente es más fácil... ...es mucho más fácil morir que nacer... ...para nacer necesitamos nueve meses... ...para morir apenas unas horas... ...el trauma que el espíritu sufre... ...en norma general, por norma general... ...se sufre más cuando se nace... ...que cuando se muere... ...un niño cuando tiene que salir... ...por el canal para nacer... ...sufre una serie... ...de presiones... ...y de estrés... ...que solamente son paliados... ...por determinadas hormonas como la oxitocina y otras... ...que evitan que el niño colapse. Es terrible, es terrible el tema del nacimiento... ...lo que pasa es que nadie nos lo explica. Sin embargo, la muerte en una persona normal... ...que ha llevado una vida ordenada, que ha sido una persona buena... ...que ha, llevado, ha hecho, aunque se haya equivocado, aunque haya cometido errores... ...aunque haya... ...una persona normal, una persona buena, honesta... ...cuando muere es simplemente un desprendimiento... ...es como cuando nos quedamos a dormir... ...y pasan unas horas, entramos en una turbación... ...y despertamos en el plano espiritual... ...no existe dolor en la muerte... ...es simplemente un tránsito, es un cambio... ...es dejar un cuerpo... ...¿para quién existe dolor o sufrimiento? ...para aquel que mentalmente queda imantado... ...como he explicado antes... ...a su cuerpo, porque como no contempla... ...que haya una vida espiritual... ...y nadie se lo explica, ni nadie viene a decírselo... ...y encima él está pegado a su dinero... ...a su avaricia, a, a cualquier cosa... ...su mente lo tiene imantado ahí... ...y por mucho que muera... ...bajan a ayudarle familiares... ...que han desencarnado antes que él... ...que le precedieron a decirle, oye que tú ya no tienes cuerpo físico, que tienes que venir con nosotros, y él dice ¿cómo que no tengo cuerpo físico? si estoy aquí con mi dinero para evitar que se lo lleven, si estoy escuchándolos y viéndolos a todos, si los oigo si los veo, si veo cómo están hablando mal de mí, si veo que han ido al entierro y estando yo en cuerpo presente han estado hablando de esto y de esto y de esto eso es el espíritu que no es consciente de que ha muerto porque está oyendo, sintiendo y percibiendo todo eso le hace negar la realidad hasta que llega un momento que está imantado ahí, empieza a sufrir, a sufrir, a sufrir y sufre todavía más cuando ve que se reparten la herencia, cuando ve que siguen hablando mal de él, cuando ve y entonces claro hasta que llega un momento en que ya le hacen comprender de que ha fallecido, que debe dejar el cuerpo y tal. ¿Cuánto dura ese proceso? 72 horas ¿Ah? o puede durar un mes? Un año o un siglo. Hay personas que fallecen de forma muy violenta, mediante suicidio realmente grave y están imantados durante muchísimo tiempo a su cuerpo. ¿Eh? Entonces, esto no es lo general, pero existe. ¿eh? Más preguntas. Sí, bueno, más o menos lo has explicado, pero en el caso, por ejemplo, de la persona materialista que dice, hay, hay muchísimos casos, todos conocemos gente, que dice, bueno, yo cuando me muera, como después no hay, no hay nada, nada ta, claro. pues que mi cuerpo que hagan lo que quieran con él. Claro, claro. En ese caso... Claro. Bueno, pues eso es como todo. Ese señor, ¿qué mérito moral tiene? Ninguno. Eh, Kant, vuelvo a repetir, el filósofo Kant, decía, el valor moral de un acto ...no está en el acto en sí... ...está en la intención... ...es decir... ...la intención con la que yo hago ese acto... ...hace que eso tenga un valor moral... ...o no lo tenga... ...el acto es el mismo... ...cuando yo me muera, cada lo que quiera... ...¿qué valor moral tiene eso? ...ninguno... ...ninguno... ...ahora, aquel que da un órgano sabiendo... ...sabiendo... ...que su intención es la de ayudar a otro... ...y la de donar la... Donar... ...eso sí tiene un valor moral... ...sea en vida... ...o sea, cuando ha fallecido... ¿eh? ...entonces, el valor moral de un acto... ...está en la intención, como decía Kant. Eh, Antonio, se ha hablado de la donación de órganos... ...con un destino claro... Eh, ...hacia otras personas... ¿Cómo, cómo, perdón? No te se bien. ha hablado de la donación de órganos... ...con un destino claro hacia otras personas... ...en los casos de aquellas personas... ...que lo que hacen es donar los órganos... ...para la medicina, para la experimentación... ¿Se rige por los mismos parámetros que el anterior? Pues, si lo hacen realmente para la ciencia, para que realmente, eh, digámoslo así, la ciencia avance y progrese y ayude a otros, claro, es un valor correcto. ¿Por qué no? Perfectamente. Hay quien dice, yo quiero donar el cuerpo a la ciencia, precisamente para que a través de la investigación pueda ayudar. Ahora bien, ¿esa es la intención real o va a ocurrir…? Tú lo vas a entender perfectamente por tu profesión. O va a ocurrir como algunos que dicen yo, como no quiero pagar el entierro, pues dono mi cuerpo a la ciencia, se lo llevan, a la, se lo llevan a la, a la, al tema de la anatomía patológica y me ahorro los gastos del entierro. O sea, pensando en el dinero hasta después de la muerte. El valor moral de un acto está en la intención. Más preguntas. No, Bueno, pues yo os agradezco de verdad la paciencia, no sabéis, de verdad, vuelvo a repetirlo, estoy verdaderamente agradecido de que hayáis podido venir, porque para mí es una satisfacción que podáis estar aquí que yo pueda dirigiros estas palabras. Os lo digo de verdad, de corazón, ¿eh? no os lo digo en absoluto eh, por, por decirlo, o por, por, por falsa modestia, en absoluto, ¿eh? lo digo de verdad. Igual que yo pienso que mis compañeros también... ...actúan igual, de la misma forma... ...entonces yo os invito a que la próxima... ...conferencia, que es esta de aquí... ...vigencia del mensaje de Jesús... ...ante los desafíos del siglo XXI... ...que la dará nuestro compañero José Manuel Meseguer... ...el próximo día... ...20 de octubre a las 7 de la tarde... ...os invito para que vengáis... ...será muy interesante... ...digámoslo así, ver esa... ...visión del maestro... ...de la que nadie... ...habla... ...esa visión extraordinaria... ...de un ser... ...que... Eh, ...vino... ...con un mensaje muy claro, el mensaje del amor... ...y bajo ese mensaje... ...encubrió toda su obra, todo su sacrificio... ...toda su palabra... ...y todo el testimonio que dio... ...nos enseñó a saber cómo debíamos de aceptar el sufrimiento... ...nos enseñó a saber cómo debíamos comportarnos en la vida y nos enseñó sobre todo a saber cómo guiar nuestros pasos rumbo a la felicidad a la que todos estamos destinados, que no nos quepa duda. Muchas gracias por todo.